Ya regresa Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y seguimos con Roxana para que nos siga comentando cuál es el caos que está pasando actualmente en nuestra Alcaldía de La Paz Roxana, Emma Vías y Emma Verde, ¿son un gasto para la Alcaldía de La Paz? Gracias, es una pregunta bien interesante. Yo creo que eh, Emadías y Emma Verde son, deberían ser eh, empresas que se administren correctamente, porque no es que Emma Díaz o Emma Verde son per se un gasto para el municipio, más bien todo lo contrario, pero el problema ha sido la mala administración de estas empresas. Y, por supuesto, ha generado que se tenga un déficit que, por supuesto, también tenga una corresponsabilidad con estas, con, con estas empresas municipales. Sin perjuicio de ello, o sea, sin perjuicio de ello, no puedes, desde ninguna perspectiva, decir, eres un gasto y ya no te pago los servicios, eh, ya no te pago los derechos sociolaborales. Tienes que tener un plan y decir, eh, ok, está generando un déficit eh, presupuestario, entonces esta es la forma en la que voy a replantear las cosas ¿no? y la solución que les voy a dar a los trabajadores y las trabajadoras pero eh, no es lo que está sucediendo no tenemos un plan eh, económico menos de reactivación económica el único la única ley que se ha aprobado realmente eh, para recaudar fondos proviene de la bancada del, del MAS, eh, el concejal Pierre Chaín ha propuesto una ley solidaria de condonación de multas, de intereses eh, y, y, y de eh, todo el tema eh, todo el ámbito tributario que además de ayudar a la población ha generado una recaudación muy importante para el municipio este tipo de incentivos yo por ejemplo también ya he presentado y, y si me dan la oportunidad lanzo la primicia eh, he presentado hace dos días la ley para bajar la, eh, la base imponible tributaria y todos me dirán, no, pero eso va a generar menos ingresos para, para el municipio no, porque los, la, la población es muy sabia, la población va e inscribe sus bienes en otros municipios porque el municipio de La Paz es muy caro y eso lo que hace es que más bien no hayamos tenido recaudación, entonces más bien con este tipo de incentivos vamos a jalar a nuestros contribuyentes a que estén dentro de la competencia municipal de La Paz y por supuesto que generen mayores ingresos para el, para el municipio y para el Ejecutivo. Pero todas estas propuestas que estamos haciendo nosotros fundamentadas, técnicas, legales, financieras, deberían haber emergido y deberían hacerlo de un programa de gobierno emergente de quien ha ganado la alcaldía, ¿no? Del señor Arias. Sin perjuicio de eso, o sea, más bien todo lo contrario, la bancada de Somos Pueblos no ha presentado ninguna ley de esta nat naturaleza y el señor Arias vive improvisando, sigue improvisando, improvisando. Y si sigue improvisando, las, eh, no solamente todas las empresas descentralizadas y municipales, probablemente vayan a tener peores condiciones eh, económicas y financieras que las que tienen ahora, sino toda la población paseña. Y eso sí es algo que amerita que todos los concejales levantemos la voz. Así que te agradezco, le te agradezco también que nos den estos espacios para poder contar un poco de esta problemática. Roxana, en este punto, eh, recapitulando lo que había consultado a Joana, Emma Vías y Emma Verde, ¿están ahora en una situación estable o están a pérdida en la alcaldía? Eh, en realidad toda la alcaldía está a pérdida, querida querida Patricia, o sea, toda la alcaldía es la pérdida, tenemos un déficit de 500 millones de bolivianos, pero eso ya lo sabíamos, o sea, no basta con lamentarnos y decir estamos en, en, con pérdida, sí, tenemos un déficit, un hueco grande de 500 millones de bolivianos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿cómo lo van a solucionar? Eso es donde tenemos que poner el dedo y no soltar el renglón, porque si no, lo que va a suceder es que, como les digo, no solamente los trabajadores y trabajadores de estas empresas vayan a verse absolutamente perjudicados, pero además están viviendo en zozobra, sino que toda la está viviendo en zozobra porque están improvisando con cómo van a atender las necesidades de nuestro municipio. En este sentido, ¿qué es lo que dice el órgano de participación y control social respecto a este ya presupuesto reformulado? Buenísima pregunta, es, es bien importante porque ha sido una de las observaciones eh, de forma y de fondo que hemos presentado. ¿no? Eh, el reformulado nos lo ponen en conocimiento del Consejo el 9 de agosto. Y una de las observaciones que se hacen es, eh, señores, eh, no sé si conocen, pero hay una instancia que se llama control social que por ley debe avalar que este reformulado está respondiendo a sus intereses. Eh, cuando ven que hay esto y que ya está presentado el reformulado eh, convocan a los controles sociales que también tenemos que denunciar que son instrumentalizados, se van generando eh, paralelismos y eso ya todo el mundo lo sabe, es más, hemos sacado una minuta de comunicación dentro del consejo para que eh, el ejecutivo municipal imagínense, el ejecutivo municipal deje de hacer injerencias sobre eh, órganos que son totalmente cívicos, ¿no? como eh, por ejemplo las juntas vecinales y le dice al control social que por favor respalde este reformulado. Eh, se hace una asamblea del control social el 13 de agosto, o sea, días después de que nos han presentado el reformulado y recién nos presentan el aval del control social el 16 de agosto. Hablando con la gente me, me, me comentan que ha sido un poco presionado, no un poco, totalmente presionado y obligados a, for, a aprobar un reformulado que no conocían. En este sentido, ¿se podría decir que ha habido negligencia al momento de aprobar este reformulado? ¿Total totalmente, negligencia, omisiones. Eh, quisiera decir que que por falta de conocimiento, pero yo creo que han sido totalmente intencionadas, porque debemos recordar que el 90% de las personas que acompañan al señor Arias estaban en la gestión de Revilla, y eso significa que han estado 20 años en la alcaldía, porque sí, sí. claro, deben saber de memoria, ¿no? pero no sé, juzguenlo ustedes. Sí. Yo recuerdo, Roxana, en campaña, que to todos sabíamos que llegaban a una alcaldía que efectivamente tenía mucho déficit, pero también recuerdo perfectamente que el señor Arias decía que iba a subsanar todo, ni bien, ni bien él entre, de alcalde, lo cual vemos que es todo mentira, no, mintió a la población, se les podría decir que nos engañó, Pero total, total, total, Totalmente, querida Joana, o sea, han mentido a la población porque, a ver, primero dijo que jamás se iba a escudar en que eh, no había plata en la alcaldía. Todos sabíamos que no había plata y se supone que lo han, eh, lo han eh, elegido al señor Arias como alcalde para que resuelva eso, no para que llore con nosotros, ¿no? Y, y somos nosotros, ¿no?, quienes no hemos votado por el señor Arias, quienes estamos dándole la solución a la población para que podamos resolver este tema que es tan álgido y tan necesario en este momento. Pero lo que corresponde y correspondía es que el señor Arias llegue con una propuesta, un programa y que por supuesto ese programa se, despre se desprenda en pilares para responder por lo menos a las necesidades más importantes de la coyuntura. O sea, todos sabíamos que estamos pasando una pandemia, hace más de un año que estamos atravesando una pandemia y a nadie puede decir que le cayó del cielo y que no podía. No, teníamos que llegar a la alcaldía con una propuesta para confrontar la pandemia. No ha podido ni siquiera, mira, tenemos 66 centros de salud en el municipio de La Paz de primer nivel. Y yo les cuento que en plena pandemia, únicamente cinco están abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana. Y no han hecho ninguna gestión para poder incrementar contratos eventuales. Ya, si no han podido hablar con el COED para que el CD sea quien incremente los ítems, los contratos eventuales. ¿No? Y en este momento seguimos en la misma de, con, en la, con las mismas condiciones paupérrimas En educación se está disminuyendo, no se han hecho los mantenimientos, no se está atendiendo eh, Con el tema de las deudas, la reactivación económica o sea, hay En todo. este sentido Roxana, uh, usted ha, ha mencionado, has mencionado previamente que se han hecho contratos eventual para personal eventual Pero este personal eventual no cubre las necesidades de la coyuntura que vendrían a ser salud que se necesita ahora Así es, totalmente. Ninguno de estos ítems va para los centros de salud de primer nivel. En todo caso, va para otras necesidades. También hemos hablado con los hospitales de segundo nivel. Por ejemplo, he estado en el eh, hospital de segundo nivel de Cotaúma y estás hablando con las personas de 190 personas que están dedicadas al ámbito de salud, o sea, médicos, enfermeras, auxiliares, etc. Únicamente 8 tienen ítems. O sea, eso es incluso de eso años. en contra de, de la norma, ¿no? Y ni siquiera estos contratos eventuales van a ir para los centros de salud de primer nivel, ¿no? Sino todo lo contrario. Y eso son cosas que, por, o sea, teniendo dos dedos de frente, cualquier, cualquier vecino o vecina va a observar y, y es totalmente observable, ¿no? Y para otros temas sí tienen mucha plata. Roxana, ¿los colegios están capacitados para recibir nuevamente a los alumnos? No, nosotros, bueno, es lo que yo creo, bueno, no, tal vez sí, pero no emerge de la, eh, de, digamos, de... de del apoyo del municipio, no es que el municipio está dando capacitaciones es más, nosotros como concejales en realidad mi, mi comisión, yo, mi equipo y yo hemos presentado un protocolo de bioseguridad para que lo implementen dentro de las unidades educativas, ese tipo de, in, de iniciativas debería tener más bien el ejecutivo pero además debería asegurarles y decirles ya, unidad educativa tanto tiene tantos niños, tantos adolescentes tantas niñas y les vamos a dar este sistema de bioseguridad para la entrada, para las salida, vamos a capacitar a los padres y a las madres o a los responsables de los núcleos familiares porque la, la bioseguridad de las unidades educativas también está vinculada con eh, el comportamiento de los núcleos familiares no y también hay que ir capacitando no se tiene eh, una incidencia sobre lo que son las campañas de vacunación masiva, nosotros hemos llevado campañas de vacunación masiva conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo al macro distrito periférica del cual yo soy responsable y ahí ves un montón de preguntas ¿no? de la población que necesitan que las autoridades les resuelvan y que les subsanen y que puedan explicarles y que se sienten eh, de tú a tú, ¿no? no mirando a la población por encima del hombro, sino de tú a tú y que puedan explicar Además, teniendo eh, eh, compañeros, compañeras que hablan idiomas nativos que puedan explicarles en su propio idioma, que se realmente preocupe por la población y eso, por supuesto, va a afectar también el regreso de nuestras guaguitas a, a, a los colegios. Claro, va a haber mucho miedo incluso de las mamás de, todo. de mandar a, a sus hijos así, probablemente ni tampoco haya mucha asistencia de los nenes, porque efectivamente no están habiendo los cuidados respectivos que te debería dar la alcaldía. En este sentido, se podría decir y repetimos que, o sea, la, los ítems asignados, eventualmente por la alcaldía de Iván Arias, no están destinados a lo que se requiere, salud y educación en esta coyuntura. Uh -huh. Esto es categórico. Okay. En este sentido, también eh, tenemos otro problema, que son las calles que venimos atravesando desde, ya desde, por lo menos, hace 10 años, que son los baches, las aceras picoteadas. En este sentido, ¿cómo está la situación de la alcaldía, ¿cómo está atendiendo la alcaldía estas demandas? Uh, ¿Son prioritarias? Yo conozco que hay un programa de bacheo, si no me equivoco, pero lo que a mí me parece, y estamos haciendo la fiscalización, es que no están cumpliendo los parámetros de calidad para que ese programa de bacheo realmente tenga una, eh, o sea, un tiempo, digamos, suficiente como para que la inversión sea justificada y que no sea más bien un negocio de estar comprando asfalto cada vez que se necesita, pero generando esa necesidad intencionalmente. Entonces, esa es una preocupación. No tenemos todavía los resultados. Sin perjuicio de ello... Eh, yo creo que las, las prioridades de este año deberían abocarse, como les digo, eh, y entiendo que haya necesidades de obras, pero ahorita en este momento deberían abocarse a salud, a educación, a la reactivación económica que emerge de pagar las deudas, a la protección de los trabajadores y trabajadores porque esa platita que reciben menos significa que van a comprar menos, ¿no? ¿Eh? que va a haber menos plata en los mercados, que va a haber menos plata para comprarle a la cacerita su, su, su refresquito de mocochinchi, que va a haber menos platita para, para todo, no y eso tiene una incidencia sobre la cadena que tiene que estar ahorita más bien eh, protegida por todos los niveles de, de, de gobierno en cuanto a lo que es la reactivación económica. Roxana, y en este sentido, volviendo a mencionar a los empleados de la alcaldía, me gustaría saber eh, cuál es la actitud que tienen los empleados respecto al no pago de sus sueldos, a la disminución de sus bonos y todas estas circunstancias que están atravesando gracias a la... A la, al desarrollo y al desempeño del alcalde. ¿Cuál es la relación que están teniendo ahora ellos con el alcalde? Lamentablemente hemos tenido a nuestra gente, a nuestros trabajadores y trabajadoras a las que, y a los que les mando un abrazo fraterno eh, apostados en, en las calles, en el frío, eh, en el sol, lluvia, con sus guaguas, eh, queriendo proteger sus, sus, sus, lo que por derecho les corresponde. Hemos tenido a las trabajadoras del servicio de higiene que además no se les paga hace dos meses y se les ha hecho firmar un documento que dice que, por cierto es ilegal ese documento, si alguien me está viendo es, es ilegal, que van a trabajar dos meses sin paga y que les han mentido que eh, su paga dependía del de reformulado, cuando el reformulado no tocaba nada de los servicios higiénicos, pero además los servicios higiénicos son autogestionados, tienen eh, ingresos, hay, hay mucha tergiversación pero bueno, los trabajadores, yendo a la pregunta que me hacías, están sumamente preocupados están eh, en una eh, posición de alerta y, y por supuesto han iniciado las acciones en contra del de decreto municipal 031 y seguramente lo van a hacer en contra del reformulado que atenta contra los derechos adquiridos y contra los derechos eh, sociolaborales también explícitamente reconocidos en nuestro marco legislativo. Muchísimas gracias Roxana por tu participación en el programa, ha sido muy grato tenerte aquí con nosotros aclarando todos estos temas, sobre todo del presupuesto reformulado que se ha aprobado recientemente de una manera tan irregular. Ha sido eh, un placer y esperamos tenerte pronto nuevamente en nuestro programa. Sí, Nos... Qué lindo qué lindo realmente, Roxana, enterarnos por una concejal, todo lo que está pasando, porque muchas veces en las noticias no te llegas a enterar realmente cuál es la situación desde adentro y ha sido muy importante tu visita acá para que la gente también vea y escucha el otro lado de la moneda y no solo van a quedar mal a un lado. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias, querida Joana. Muchísimas gracias, querida Patricia. Es, como les digo algo tan necesario el poder tener estos espacios. Ustedes como periodistas son eh, aliados pero así tan importantes para transparentar lo que está sucediendo, así que gracias por el espacio y yo voy a estar aquí cuantas veces me convoquen. Un abrazo grande a todos y todas las que nos están viendo. Ha sido un gusto. Sí. Volvemos después de corte con Lengua de Trapo. Estás viendo Lengua de Trapo.